Buenas tardes, realizo la confirmación por el día de mañana al Tour Guanabana Republic. Se le recogerá en el redondel de Guayabamba a las 5.45, por favor. En el redondel de Guayabamba a las y 5.45. Eh, una preguntita, ¿me puede especificar en, el, en qué redondel es? ¿En el primero o en el segundo, por favor? Ya. Y le envió el contacto del guía encargado y le envió la foto al transporte turístico. Cancún de Ecuador. ¿Cómo le, le llamó la atención también? Sí, por eso vi videos y por eso estamos aquí. Bueno, nosotros también queremos hacer un video y planchazo. Cañón. Mi nombre es Gabriela y les invito a visitar Guanabana República. Un saludo para el programa Quito Ecuador. ¡Bienvenidos Guanabana República, También de Ecuador, también conocido así! Nos hemos llegado al primer punto dice hostería museo casa grande turismo y tradición bizcocho chocolate café y nat bueno aquí están los eh, demás compañeros que están bajándose de la guía que nos está también observando y vamos a seguir al desayuno Vamos a ver el desayuno y entramos, amigos, entramos, ingresamos al restaurante. Y con todas las medidas de bioseguridad. Bienvenidos, hola, bienvenidos. Ponemos, bueno, también ve, vemos que es la ...con multitudes de sabor... ...la cual la nieve, fortaleza mi ni pasión... ...todo enriquece y adecuado... la variedad de esquinas... ...bueno amigos, llegamos a Cayambe... Eh, vamos a servirnos un desayuno, estamos con los compañeros aquí y están observando que el restaurante es como un museo, vemos algunas cositas antiguas, eh, como pueden observar aquí, vemos unas radiolas, algunas cosas de... ollas de barro también vemos aquí llegando al primer punto qué tal amigos llegamos a la primera parada el primer punto cayambe sí. estábamos esperando en guayabamba y bueno aquí está nuestro guía y nos va a llevar a dónde Hola, ¿qué tal, chicos? Pues bien, estamos en nuestra primera parada que es la Casa Museo Casa Grande. Ustedes pueden venir y visitar, es un lugar muy bonito. Y pues nuestro destino final es Guanabana Republic. Esperamos que sea eh, de su agrado. Este lugar es muy bonito para relajarnos, para liberarnos de tantas tensiones. Les invito con mucho gusto, yo soy guía de Tour Explorer y pues bienvenidos. Claro, y en Guanabana Republic, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera ahí? Cuéntenos un poquito de, de este viaje, ¿cómo va a ser allá? ¿Qué nos espera? Muy bien, aparte de que les espera un delicioso clima, porque estamos ya entrando a la parte calurcito ¿no? Estamos por la vía San Lorenzo. Nos espera, pues, unas deliciosas piscinas. Se les conoce a Guanabana República como el Cancún del Ecuador, ¿sí? Y ustedes ya van a saber por qué se les llama el Cancún del Ecuador. Sí, son unas piscinas eh, fuera de lo normal. Son unas piscinas totalmente ecológicas. Contiene el agua del río Chinambi. ¿Sí? Son aguas pues naturales y corridas, ¿no? Estas aguas de las piscinas no están estancadas y es una de las razones que por eso son naturales, ¿sí? Eh, muy bien, eh, también algo eh, de Cancún que nos habían dicho que eh, Cancún de Ecuador, que todo el mundo ya está viendo en redes sociales A más de eso, la que nos llama la atención es el clima que tenemos a mano derecha veía en unos videos que está un calor y a mano izquierda un invierno. El clima puede variar, ¿también ahí no? Bueno, generalmente en este lado es eh, parecido es un valle, ¿no? Es parecido a un valle. Va a ser calor siempre, pero sí tiene pues sus días nublados, pero aún así hace calorcito. ¿sí? Y pues es muy bonito disfrutar con este clima eh, ducharse en estas aguitas. Y pues como les había dicho, desestresarse y llenarse de energía con este, con este río, con estas aguas naturales. ¿sí? Además también eh, disponemos en este lugar de platos típicos de la zona, como son tilapia. ¿sí? La tilapia eh, frita es un plato típico de este lugar. ¿sí? Además de las personas de, de esta eh, solidaridad, de esta amistad que tienen las personas, de esta alegría, pues es muy bonito también este sitio por esta raza. Si ustedes igual van a ver, eh, van a contemplar la, la flora y la fauna, ¿sí? Si es que tenemos eh, bastante suerte, podemos ver monos, incluso hasta loros. De igual manera, ¿se si le conoce Guanábana República, Pues por la, las guanábanas, ¿sí? Estas guanábanas son muy grandes. En Quito realmente casi no lo encontramos tan grandes como las que ya van a conocer. Y esta fruta es muy nutritiva y saludable. Y pues cura también el cáncer. Sí. Muy bien, luego vamos a ver eh, un acuario que hay dentro de la piscina. Eh, a más de eso, quería contarles que ya nuestro desayuno ya está listo. Así que amigo, provechito. Amigo, no sé si nos puede ayudar con la cámara enfocándole un poquito. Acá. Veremos. La... Si sale. Sí. Escochitos. Escochitos, quesito. Tenemos todo lo completo. ¿Algo más, amigo? Eh. Ahí. A ver, a ver. Hola, hola. Hola. Ahora sí. está bien? Sí. Ya. Pero ¿Qué? ¿Cuál sería el ¿Qué ya <risa> esto se llama bizcochito de cayambe. Ya. Yeah. <risa> Ahora sí. Salva ahí, más carito ahí parece. No ya. Yeah. Okay. Bueno amigos, provechito y nos espera Guanabana República. adicional que todavía lo podemos observar incluso a nuestros alrededores hay personas que también siguen con este vestuario ya. manteniéndole ok más o menos cuánto ustedes creen que cueste este vestuario este, este tanto como este amigo ya como que huele aguanábana aguanábana no si sí, no ya mismo ya mismo llegamos no, vamos a tomar los jugos de guanábana ya y vamos a comprar de esas tremendas Así esas que no Quiero. se puedan llevar a la casa. Sí, no. Exacto, la Creo más grande va. nos vamos a llevar de Guanábana. Ya huele a Guanábana y a mi amigo aquí está deleitándose de un rico helado. Bienvenidos a Guanábana República amigos. Aquí estamos en la entrada y nuestros compañeros se están adelantando ya porque están todos emocionados. Acabamos de llegar. Delicio. Y... Nuestra unidad es la número 8. Estamos aquí esperando. Vamos. Delicio. Delicio. Mm. Miren amigos, un helado. Guanábana. Guanábana. Guanábana República. Bienvenidos ahora sí a Cancún de Ecuador. Aquí estamos amigos. Llegando, llegando... Una entrada al paraíso... Una entrada al paraíso dice mi amigo acá... Muy bien... Todo... Tiene aquí este sitio muy hermoso... Y... Vamos a... Ir luego también al río... Que está... Pero de bañarse... Todo un día... Miren acá... Estas son las piñas... Estas son las piñas... Están las matitas de aquí... Y... Por allá también vemos... Una mata de mango. También vemos plátanos acá que está un verde. Y aquí vemos otras frutas más. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Quito Ecuador. Nos encontramos en Cancún de Ecuador. Más conocido como Guanábana República. Estamos con Don Patricio, aquí, en las piscinas, observando también. Veo que dentro de las piscinas tiene un acuario, sorprendente sí. eso, eso me sorprende más. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es algo innovador que se trajo viendo en otros países. Bueno, les comento un poquito lo que nosotros tenemos para ofrecerles y esperamos que nos visiten pronto. El Guanábana Republic consta de tres áreas. Un área en la parte superior con una piscina pequeña, un estanque de peces pequeño. A continuación, la piscina, la que ustedes están viendo, la que nos hizo famosos, la tipo playa, con un área de adultos, un área de niños, la pecera en la mitad. Tenemos otra piscina en la parte de abajo, un poco más profunda. Tenemos total acceso al río. Lo único que les pedimos en el río es, por favor, que tengan precaución con las piedras, que son un poquito resbalosas, nada más. Vengan, disfruten de nuestro complejo que es maravilloso. Les esperamos. Ya saben, amigos, Guanábana República. ¿Por qué? Porque hay demasiada guanábana y en el camino observábamos unas guanábanas que estaban tremendas, gigantescas. Y bueno, eh, ¿cuál sería el precio de las guanábanas? Bueno, aquí el precio de las guanábanas en temporada, el kilo se vende a un dólar. Eh, depende del porte Nosotros cosechamos guanábanas Hasta de 8 kilos, 9 kilos De uno en adelante Así es amigos, a tener todas las precauciones Y a disfrutar De Guanábana República Así que amigos Sin más, ni más Vamos a mostrarles Todo lo que tiene aquí en Guanábana República Vamos ahí Aquí Hay algo que quiero mostrarles el cacao. Cacao. Obsérvelen ahí. Para el programa Quito Ecuador, les Hola. vamos a sacar en YouTube. Hola, disfruten. Vengan acá a, a la República, está delicioso. Delicioso. Y acá el bebé. Hola, estoy aquí dando un baño desde Quito. Saludos. Bueno, aquí estamos cerquita del acuario. Y estamos disfrutando amigos ya saben disfrutar de la República que es lo mejor y pues todos invitados bueno vamos ahora sí a es a ver los pececitos que están aquí es un acuario, miren, dentro de una piscina. Dentro de una piscina, un acuario, amigos. Estamos aquí, miren. Son súper grandes, súper grandes y de hecho son más grandes que la cámara. Todo en Bueno amigos, y aquí tenemos alguien que se va a echar un planchazo, dice. Y ahí están las bellas sirenas también detrás. Vamos a ver el plancho, planchazo. ¡Cañón! ¿Cómo está amiga? ¿Cuál es su nombre? Adriana. Adriana. ¿Cómo lo está pasando aquí en Guanábana Republic? Pues súper bien, está un clima súper rico, mucho calor. Eh, todo está bonito, el agua está rica y todo. ¿Recomienda volver? De ley, full, full, full recomendado volver. Así es. Y bueno amigos, eh, estamos aquí disfrutando ah, de ay, Guanábana bueno. Republic. Estamos observando de todo lo que tiene aquí. ¿Y qué es lo que más le gustó? La naturaleza, donde está situado los árboles, el sonido del río, todo lo que es naturaleza. Relajante, ¿no? Relajante. Usted escuchó tal vez Cancún de Ecuador, ¿cómo Algo le, le sí llamó sí, la sintió. atención también? Sí, por eso vi videos y por eso estamos aquí. Bueno, nosotros también queremos hacer un video y mandamos saludos para la radio Chaquiñán. Eso este es el programa Quito Ecuador amigos. A seguir disfrutando de Guanabana República. Mi nombre es Gabriela y les invito a visitar Guanábana Republic. Un saludo para el programa Quito Ecuador. Si es amigos, eh, estamos disfrutando aquí de Guanábana Republic. Estamos viendo que ya les está llevando hasta la corriente algunos amigos. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. Aunque las piedras son un poco dificultosas a la entrada porque... Hay unas piedras redondas y unas piedras súper afiludas que tal vez les haga daño. Pero de ahí todo bien. Hola amigos, estamos con Brian acá en Cancún del Ecuador, eh, por Ibarra. Está el clima muy agradable, el, digamos el paisaje precioso. Aquí ha sabido eh, poder cosechar lo que es eh, guineo la guanábana, muchas, hasta la naranjilla. Este, es muy rico el clima, es un río precioso. Aquí estoy junto a mi esposo. Eh, estamos pasando un día muy, muy, muy agradable junto a nuestros compañeros de, de bus. Y con Jessica creo que es nuestra guía. Gracias. <risa> Bueno amigos, en lo que sufrimos sí es en las piedras, porque para el ingreso. Y de ahí sí todo con normalidad, para el ingreso del río. Porque está todo vivo Y bueno, la persona que nos estaba cuidando nuestra maleta ha estado por acá por el río nos hemos cruzado mal eh, nos fuimos a las piscinas y ellos han bajado el río y bueno están al fondo y vamos a grabarles vamos a entrar un poco al río así que vamos a tener mucho cuidado con la cámara primeramente y sí. ya te llevo ahí dónde no vas a encontrar ese bien Se a tocar... te cobramos De qué te cobramos <risa> <a> <risa> <a> <risa> Ya veo... ¿ya? ¡Hola! ¡Hola! <risa> ya la, la, la, la, la, la. Bueno amigos, ahora sí, eh, tenemos que irnos a un rico y delicioso almuerzo. Claro que estamos aquí pasando de lo lindo, de lo mejor aquí en la naturaleza. Todo, el agua, aquí, todo bien. Y pues, <ríe> ¿qué les puedo decir? De que... Es un día inolvidable, un día no solo para llevarlo como un recuerdo, sino que también, si es posible, vamos a grabar en un CD y sacarle a la venta. Eh, bueno, también estamos aquí recordándoles que los días sábados y domingos eh, la atención es normal aquí y se llena los turistas a full en Guanábana República. Salimos desde Guayabamba, eh, pasamos por Cayambe, desayunamos lo que es un bizcocho eh, con un chocolate y pues claro que también el queso, el queso lo más importante que estaba, delicioso. Eh, saludos para Cayambe y exquisito ese desayuno. Ahora vamos a ver el del de, almuerzo de Guanábana República. Estaremos conversando amigos cómo nos fue. Tal vez se vaya a pedirles una tilapia o no sé, qué nos ofrezcan ahí. Y bueno, vamos amigos. Estoy, escalando y caminando estoy, deleitándome con multitudes de sabor, lo cual añade. ...y qué decir de nuestra región insular... ...nuestra flor y en la Amazonía está... ...bueno amigos ya... ...estamos a punto... ...de ir al restaurante... ...no sé qué es lo que nos espera y pues... ...tal vez sea una tilapia... ...un caldo de gallina... Bueno, no sabemos eh, qué nos espera, pero eh, miren, miren, ¿por qué lo dicen Cancún de Ecuador? Porque esto se parece a una playa, miren, o sea, es, es hermoso, o sea, eh, ustedes, les voy a poner es un acercamiento para que vean las playas. Y la piscina, todo. Acabamos de salir de la primera piscina y queríamos eh, coger una tilapia también. Pero bueno, solo se podía ver. Y también, miren lo que está aquí, lo que pasó. Eh, creo que también necesitan apoyo, parece, acá. Eh, se quedó el carro y están empujándole ahí. Entonces, bueno, eh, nada, que estamos súper, súper contentos de haber llegado a Guanabana, Republic y observando también a nuestros amigos cómo disfrutan. Bueno, amigos, eh, estamos por finalizar el video de guanábana republic estamos aquí con los compañeros que viajamos y la guía ya hizo su pedido de su gran tilapia nosotros no vamos a pedir una tilapia sino una gran sirena para comer así que aparte de eso mis amigos tienen algo que contarles así que escúchale nomás amigos ahí cuando vengas a guanábana republic no olvides de tomar tu cervecita pizza eso sí debe de ser porque debe de ser y que sea Fría fría fría, fría esa es. <risa> Así es amigos Será para una próxima vez también volver acá a Guanabana República Salud amigos Todo sea por el bien Salud ¡Yupi! <risa> Tengo hambre Me Siento como es Ay, la Tengo la hambre Hambre sueño Wisi <risa> ni yandé. No me el tiempo aquí. te va a poner negro ahí, ¿vale? Eso es lo que quieres. chicos amigos. Gracias, igualmente. Buen provecho, chicos. Yo voy a comer porque Ya no puedo dejar de tiempo. Bueno, amigos, ya. Finalizamos el video. Espero les haya gustado. Tiene muchas cosas por mostrar. Pero también hay que disfrutar. Y no, lamentablemente no pudimos grabar algunas cosas. Pero lo pasamos lo máximo. Es un sitio relajante. Alejado de todo. Casi que por acá no me agarraba ni la señal. Pero eh, me olvidé de todo. Y algo que contarles desde que aquí... Eh, no nos vamos a ir con las manos vacías, vamos a llevar una guanábana eh, a la casa. Vamos a pasar primeramente por Cayambe, luego por Guayabamba y me quedaría en Guayabamba yo porque los amigos se van es al sur. Mientras que eh, yo tengo que regresar a la parroquia San José de Minas y bueno, vamos a seguir haciendo videos como aqua park de, de guayabamba donde hay un un sinnúmero de animales que son dinosaurios claro que tiene unos días nomás para entradas que son los jueves viernes sábado y domingo pero vamos a ver si uno de esos días podemos entrar ya habíamos visitado lo que es el zoológico de Guayabamba y vamos a seguir visitando algunos lugares. Así que comenta si tienes un lugar turístico, un lugar adecuado para nosotros viajar. Eh, el número telefónico es 0969 13 89 28. Amigos, les dejo y voy a mostrarles por ahí unos cuantos paisajes. Muchas gracias. ¿Se me da pela? Claro, yo tengo peladito. ¿Qué precio tienen las guanábanas? Ay, desde dos dólares. Desde dos dólares para arriba. De 2 dólares para arriba, amigos. Miren, son... ...súper grandes. Imagínense en el porte de un coco. Y a comparación de... ...una guanábana. Una guanábana está súper grande. Miren ahí. El coco igual es grande, pero la guanábana siempre supera. Así es. ¿Qué sabe si sale guanábana y bueno, la aquí tenemos a la persona que, si te, que vende guanábanas no, no, no, por acá. Por Hay tomato, piñas no, no, y más cosas que que tiene al regreso de guanábana república. No, no, no, no. Estamos agradecidos de el viaje que nos acaba de dar eh, Jesse. Y pues vamos a tratar de alcanzar es al bus de las 7 que pasa por Guayabamba a San José de Minas. Y pues agradeciendo también a, a Tour Explorer que fue quien hizo posible este viaje. Y bueno amigos 37 dólares es para llegar a Guanabana Republic. Pasamos desde Quito del Sur por Guayabamba, venimos por la vía El Quinche. Llegamos a Cayambe, nos servimos un desayuno de chocolate con bizcochos. Luego pasamos por Otavalo, Salinas y llegamos al destino que es Guanábana República. El calor se va sintiendo de a poco y un trayecto largo pero emocionante, bonito, eh, observamos las cordilleras, todo y estábamos encantados eh, incluso de regresar por las guanábanas que estaban súper grandes, eh, piñas que también estaban ahí, de hecho eh, tomamos unas fotitos, ya les demos de pasar y, y bueno, para todas las personas que les gusta este programa Quito Ecuador, Síganos en YouTube como Brain Quito Ecuador. Mi número telefónico es 0969-138928. Un gusto atenderles, amigo, en los videos. Muchas gracias. Chao, chao.